Realmente llegas a un barque diferente, te hace experimentar cosas diferentes. Eh, a lo mejor cosas que no tenías ni idea de qué iba a pasar y las experimentas aquí. Increíble, nada que ver con lo que hemos visto en internet y en folletos. O sea, vivirlo es, es otra cosa, ¿no? Desde la llegada, todas las instalaciones, el vuelo, el pájaro. En la libertad este, completa, emocionante, vuelas, eh, increíble, la verdad, increíble. Entras a un lugar donde no ves nada, tú despiertas los sentidos del tacto, de no sé, de toda tu pie se eriza al sentir plantas, agua, aire, frío, calor. Lo que más me gustó fue cómo empezó la brisa a bañarme completamente y este, lo cálido que era el agua, porque después se pone como que muy heladita. Yo nunca en mi vida vivía algo así, de privarme de todos los sentidos, de la vista sobre todo. Estuvo buenísima más que nada la parte del pueblo. Eh, como vas transitando por, por distintos, son todos muy distintos, pero la verdad que en conjunto es como que tienen, tienen un sentido. Desde que lo inicias hasta que finalizas, creo que está súper loco, es como algo que no te estás encontrando en contra ningún lado. Bueno, al menos yo nunca lo había, lo había experimentado. Como que también tiene mucho contacto con naturales, entonces como que es un parque de diversiones realmente. Así que es como distinto a todo. Súper amables, todos son súper amables y nos guían bien y nos dicen por dónde ir. Son muy amables y muy accesibles en las cosas. Eh, en, más que nada cuando te, de repente no sabes eh, qué actividad tomar, ellos te informan muy bien. Es único. Es una experiencia inolvidable. Sí, sí, está padre. Que venga, que venga, es una experiencia hermosa. Volveríamos. Volveríamos a Censes muchas veces más. Cuando vuelvo a Córdoba recomendaría a Censes porque la verdad que está buenísima. Vengan a Censes.